Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Laboratorios Ciudadanos, mi nombre es César García y desde hace cinco años me dedico a divulgar todo lo que ocurre en el mundo Maker, en el podcast y el canal de YouTube, Laura Maker, y también soy cofundador de MakeSpace Madrid. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos conceptos que son muy interesantes para el mundo de los laboratorios ciudadanos, como son la replicabilidad y la escalabilidad. ¿Qué es la replicabilidad? La replicabilidad es la capacidad que tenemos o la capacidad que tiene un proyecto que está ya ocurriendo en un sitio de poderse eh, replicar en otro lugar o poderse eh, reproducir de nuevo en otro lugar. Estamos rodeados de cosas que son replicables. Casi todas las marcas, casi todas las franquicias tienen esa capacidad para tener una idea, tener un modelo y que ese modelo se vaya encontrando prácticamente ya por todo el mundo. Uno de los ejemplos más claros de un modelo que ha sido replicable es el modelo de las bibliotecas, en el que los ciudadanos pueden ir, pueden leer libros, pueden tomar libros prestados, pueden organizar actividades y según los países también sirven como centro cívico para la comunidad. Este es un modelo, pero si pensamos hay muchísimos más modelos eh, replicados, uno de los más populares también, las famosas cadenas de pizza. Podemos encontrar la replicación y la replicabilidad de los proyectos y de iniciativas básicamente a todas las escalas. Pero en el caso de hoy, lo que vamos a hablar sobre todo va a ser con ejemplos que tengan que ver con temas maker o temas relacionados con la tecnología, con la innovación ciudadana y que son también bastante populares y que creo que es importante que conozcáis. En el caso de MakeSpace, antes de lanzar MakeSpace, eh, bueno, me, pues, hacíamos unas actividades en Medalla Prado con un grupo de Arduino ya, pues, no sé, hace casi 10 años. Y lo cierto es que poco a poco fuimos investigando qué podíamos hacer y empezamos a explorar el tema de los sensores abiertos de calidad del aire. Porque bueno, creemos que es un tema que al final en Madrid... Sí, siempre está siempre está en tela de juicio, siempre no está muy claro los sensores, qué pasa con ello Y empezamos a trabajar con tecnologías abiertas como Arduino para eh, crear estos sensores y que se pudieran replicar Que la gente pudiera crear unos sensores en su casa y tomar la medición de calidad del aire Lo que descubrimos es que en ese momento no éramos los únicos que estábamos trabajando en este tema Y descubrimos rápidamente unos grupos que había en la plataforma Meetup Meetup es una plataforma para organizar encuentros físicos. Y en nuestro caso, el, el paraguas digamos de, de los encuentros en los que estábamos trabajando recibían el nombre de Internet de las Cosas, se llamaban IoT. Y así había comunidades de IoT en Madrid, de IoT en Barcelona, de IoT en Londres, de IoT en Nueva York, grupos que estaban investigando. En nuestro caso, por ejemplo, Madrid, Londres, Nueva York, estábamos todos con la mosca detrás de la oreja de la calidad del aire así que empezamos a trabajar en esos momentos MediaLab estaba justo en un proceso de mudanza así que eh, empezamos digamos los grupos de IoT en MediaLab pero luego tuvimos que ser un grupo nómada, un grupo itinerante y por eso siempre que queréis replicar algo Tenéis que pensar en el espacio, en el laboratorio, pero sobre todo en la gente, en la gente que está en el espacio y que bueno, puede al final llevar esa iniciativa a otros lugares eh, o crecer dentro del espacio o crecer hacia afuera o buscar otros grupos y conectar con otros grupos. Al final la gente es la clave para los laboratorios ciudadanos. Después de un año y medio trabajando en estos sensores, nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio permanente en el que poder desarrollar estas actividades de forma sostenida en el tiempo. Y nos juntamos unas 70 personas para lanzar Make Space Madrid. Make Space Madrid, que es una asociación sin ánimo de lucro, eh, cuyo objetivo es eh, crear un lugar, un lugar en la ciudad, crear un lugar en Madrid en que la gente pueda crear y trabajar con prototipos físicos, con prototipos tangibles, que pueda trabajar en proyectos de electrónica, que pueda trabajar con proyectos de impresión 3D y servir como eh, lugar de encuentro para esta comunidad de inventores y que pudiera servir también pues, para impulsar o acelerar proyectos. Han pasado más de siete años desde que lanzamos MakeSpace y antes de que digáis, ah es momento de lanzar un MakeSpace, en mi ciudad o donde esté, quería daros dos consejos básicos antes de replicar. El primer consejo es explorar lo que ya existe. Quizás estéis pensando en lanzar una iniciativa y ya existe en vuestra ciudad o ya existe en vuestro país. El primer paso sería contactar con ellos. Resulta que no hay nada parecido. Resulta que queréis lanzar algo de cero, que es algo totalmente nuevo. O es algo que todavía no existe. Cuando os decía de buscar lo que existe, no me refiero a simplemente que ya haya un hogar o haya un local. En nuestro caso, por ejemplo, cuando quisimos lanzar MakeSpace Madrid, empezamos a mirar qué tipos de modelo existían ya en el mundo. Descubrimos que había Hacker hackerspaces, labs, fablabs, Spaces, un montón de tipos distintos. Y empezamos a investigar y a preguntarnos... Bueno, ¿y qué, qué diferencia cada uno de estos modelos y cuál queremos ser nosotros? Y en nuestro caso, afortunadamente, descubrimos que había un espacio que tenía intereses muy parecidos en Cambridge, que es el Make Space de Cambridge. Tuvimos también la suerte de que a través de una página wiki habían recopilado toda la información necesaria para lanzar. Este proceso les llevó aproximadamente dos años y medio. Y... El hecho de que estuviera en abierto nos permitió a nosotros poder lanzar nuestro espacio en menos de cuatro meses. Así que antes de empezar a crear todo de cero, es muy importante ver si existe algo, sea que esté documentado, hay algo que esté en abierto y que se pueda utilizar como base para nuestro proyecto. Y decirlo simplemente porque una de las cuestiones es que estamos trabajando con contenidos en abierto, bueno, pues hay que dar crédito a la persona que ha hecho ese trabajo también inicial de documentar, de compartir y agradecérselo. En este caso, al MakeSpace Decamers. La segunda cuestión que es fundamental es pensar si esto que estamos haciendo tiene sentido en nuestro contexto. ¿Vale? No vale, por lo general, tomar cualquier plantilla de cualquier lugar y simplemente, pues, replicarlo tal cual. Al final habrá que adaptar lo que queremos hacer al contexto en el que estamos. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos muchas dudas con el precio, porque queríamos que MakeSpace fuera una iniciativa que se sostuviera sola a partir de bueno, pues de la unión de todas estas personas que querían que existiera, ¿no? y teníamos todos los meses que pagar un alquiler. ¿Qué ocurrió? Tuvimos un debate bastante amplio y pensamos, bueno, es que a lo mejor del modelo inglés, del modelo de Cambridge, nos funciona todo, pero el precio es un poco elevado. Se puede adaptar, se puede cambiar, tomar lo que ya existe como una plantilla y pensar qué partes de lo que funciona podría funcionar en nuestro contexto. En nuestro caso, este interés porque fuera sostenible es porque era en un momento en el que había poco apoyo por la parte de lo público a la hora de conseguir ayudas para nuevas iniciativas. A lo mejor si hubiera sido otro momento o estuviéramos en otro lugar, podemos tener unas ayudas para lanzar laboratorios de fabricación digital o podemos tener unas ayudas o unos fondos o una asociación o una fundación que apoya un tipo de iniciativas X. Pues quizás sea momento de adaptarlo a las necesidades del propio proyecto, pero también de los, de los usuarios, de las personas que lo van a utilizar, que al final son la clave de todo esto. Al principio hablamos de modelos replicables y me gustaría contaros algunos modelos. Hemos hablado de Make Spaces y Fab Labs, que son básicamente laboratorios de fabricación digital en que tenemos máquinas como impresoras 3D, tenemos máquinas como cortadoras láser, capacidad para construir placas y equipos. Y una de las cosas más curiosas de este de este modelo es que, bueno, pues eh, estos espacios, Make Spaces, Fab se han ido replicando por todo el mundo. Ahora mismo hay 2000 laboratorios aproximadamente a nivel mundial. En Europa, todas las eh, capitales, por lo menos de todos los países, tienen un laboratorio de fabricación digital. Al final, teniendo este modelo y esta plantilla, pues eh, muchos espacios se han lanzado a crear un sitio para reunir a, a gente creativa. Un tipo de personas que se reúnen para hacer cosas, en la plataforma Meetup vamos a encontrar multitud de ejemplos. Vamos a encontrar desde gente que queda para correr, que queda para hacer yoga, que queda para improvisar monólogos, que queda para practicar, eh, por ejemplo, sus habilidades para hablar en público. Hay multitud de grupos. Lo importante es tener claro como cuál es el modelo y ver si, como os digo, eso nos encaja. Y os voy a enseñar algunos ejemplos que creo que pueden ser interesantes. Los grupos de desarrolladores de lenguajes como Java, Python, o en general, desarrolladores en general, se han ido reuniendo en estos grupos locales para compartir ideas, compartir mejores prácticas, conocerse, hacer networking, desarrollar cosas. Y así podemos encontrar en multitud de ciudades del mundo eh, grupos de usuarios de Java, grupo de usuarios de Python, grupo de usuario prácticamente de cualquier lenguaje. Otro grupo que también vamos a poder encontrar y que cada vez tiene. Más réplicas por el mundo solo los Reaper Cafés, son una gente que se reúne, hay un grupo en Mediolás Prado también, se reúne en distintos lugares para reparar objetos que iban a ser descartados, de tal forma que estos objetos tengan una segunda vida. Si tenemos una televisión rota, si tenemos un cassette que no funciona, si tenemos un ratón que por lo que se ha dejado de funcionar, podemos ir a estos Ripper Cafés a aprender cómo repararlo y también ayudar a otras personas a reparar sus dispositivos y de esta forma reducir el, el desecho de material electrónico. En el caso de los grupos de makers, eh, existen unos eventos, aunque ahora con la pandemia está un poco más complicado celebrarlos, que son las Maker Fair o las ferias Maker, en el que la gente se reúne para mostrar sus proyectos y compartir lo que está haciendo para inspirar y para animar a otras personas también a ser creativos y hacer cosas. Se llaman Maker Fair y el ejemplo es bastante parecido al de la charla STED básicamente hay una serie de eventos, grandes eventos eh, esto se originó en Estados Unidos igual que la charla STED también en California y básicamente tenemos una eh, un gran encuentro de unas 100, 150 mil personas durante un fin de semana en el que la gente se reúne, y que serían las grandes Maker Fair, Pero luego también tenemos grupos locales que crean sus propias Maker Fair y que las replican. Y son grupos que en lugar de tener 100 mil personas, a lo mejor tienen 3, 5 mil, 10 mil personas, quizás muy exitosos. Pero, como os digo, igual que las charlas TED y las charlas TEDx, hay parte de las charlas que lo organiza como el equipo central y otra, otra parte de los eventos o de las ferias que lo organizan grupos de personas localmente. Grupos de personas que quieren eh, reunir, pues eh, reunirse con otra gente y, bueno, en el caso de las charlas TED, hablar eh, sobre temas de interés y temas relevantes y, en el caso de las ferias maker, mostrar sus proyectos y sus avances. Me gustaría hablaros ahora sobre uno de los proyectos estrella del mundo maker en cuanto a replicabilidad. Se llama Proyecto RepRap y es un proyecto en el que se investiga cómo se pueden hacer máquinas que sean autorreplicables. Es decir, máquinas que se fabriquen a sí mismas. Sí, a lo mejor todo esto suena un poco a ciencia ficción, pero Proyecto RepRap es un proyecto donde la impresión 3D tiene un papel clave, porque con una impresora 3D... Podemos crear piezas para que se construya otra máquina. ¿Significa esto que la impresora 3D hoy en día puede ya directamente replicarse y que damos un botón y sale otra máquina? No estamos en ese punto. Pero lo interesante es que eh, poco a poco se va avanzando en máquinas que cada vez tienen más elementos que se pueden imprimir. Este proyecto surgió eh, en la Universidad de Bad con el profesor Adrian Broger que lanzó esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede una máquina replicarse? Y, básicamente, a través de uno de los talleres que se realizaron en Medalab Prado de interactivos, entró en contacto con otro entusiasta de la tecnología como es Juan González, un profesor de la Carlos III. Juan y sus compañeros de departamento de robótica eh, rápidamente vieron el potencial de la impresión 3D, sobre todo para que los alumnos pudieran fabricar sus propios robots. Eso sí, las primeras impresoras eran muy lentas. Así que tuvieron que buscar la forma de poder eh, construir más robots y con esta idea de máquinas que replican máquinas empezaron a lanzar un proyecto que se llama Clone Wars, como la guerra de los Clones. Invitaban a cualquier persona que quisiera colaborar a recibir un juego de piezas, aprender de otras personas y eh, construir sus propias máquinas para poder tener sus impresoras. Lo más increíble de este proyecto es que de esta pequeña semilla de una persona, dos personas, tres personas hay más de 2.500 impresoras ahora mismo en España replicadas a partir de esta impresora original, lo que ha hecho que crezca una enorme comunidad de entusiastas y de personas en España que han impulsado muchísimo eh, la impresión 3D. Hay gente que ha lanzado sus empresas, hay gente que se ha dedicado a ello profesionalmente, hay un montón de, de gente que se ha beneficiado de todo este trabajo eh, en abierto para crear las máquinas y para poder replicarlas eh, a nivel mundial. Y lo que es más interesante, no solo las personas que luego se han dedicado a la impresión 3D y que formaban parte de ese grupo, se han beneficiado, sino que esto ha hecho que el precio de la impresión 3D se reduzca drásticamente. ¿Por qué? Porque hay materiales en abierto que permiten a cualquier persona fabricarla. Y hoy en día podemos encontrar impresoras 3D a precios muy muy económicos. Y buena parte de todo este avance a la hora de democratizar la tecnología viene de este grupo de RepRap. Para terminar esta parte, solo deciros para que algo sea replicable, no, no tenéis que esperar a que estén las instrucciones paso a paso, ¿no? Quizás las franquicias son el modelo más replicable donde tienes todos los manuales, todos los procesos, todo perfectamente detallado, pero hay otros muchos modelos en el que, bueno, pues a veces lo que te une es un propósito común. ¿Vale? Eh, si pensáis por ejemplo, estaba pensando en ejemplos de replicabilidad y me viene a la cabeza el carnaval eh, el carnaval tenemos como una idea, como un festejo, como un significado pero tenemos carnavales famosos y totalmente distintos tenemos el carnaval de Venecia, tenemos el carnaval en Brasil, tenemos el carnaval en las Islas Canarias cada uno con su sabor propio, a veces hay que adaptarlo, hay que pensar cuál es el propósito y eh, adaptarlo a la realidad de cada lugar. El segundo tema que vamos a tratar ahora es la escalabilidad y tiene que ver fundamentalmente con plantearnos cómo pueden crecer estos proyectos. Imaginemos que tenemos un proyecto eh, de impresión 3D en el que creamos prótesis. ¿Cómo podemos hacer que esas prótesis lleguen a cualquier persona en, lugar del, en cualquier lugar del mundo eh, cuando lo necesite Hoy tenemos un proyecto en abierto educativo Y nos gustaría que llegara a todos los colegios del mundo Porque creemos que es la remonda ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, es complicado Eso ya lo digo, todo lo que es crecer Siempre, siempre hay que darle mucho al coco Y hay que pensar eh, cómo podemos crecer Pero antes de crecer me gustaría que reflexionáramos un momento Si hace falta crecer se hace falta crecer y quiero quiero explicarme ¿no? ahora mismo estamos en un momento de mucho startupeo ¿no? parece que todos los procesos y te tienen que llevar eh, de tengo cinco usuarios, tengo 50.000, tengo medio millón, tengo 50 millones de usuarios ¿no? y bueno, sabéis que hay redes sociales, eh, Facebook, Instagram, Twitter que tienen crecimientos brutales, ¿no? que tienen miles de millones de, de usuarios al día la primera cuestión que nos tenemos que plantear es si nos hace falta crecer. ¿Mal? Y creo que la respuesta de, de, clave es qué estamos haciendo y si tiene sentido que eso crezca lo máximo posible. Si estamos beneficiando a un grupo eh, que necesita pues eh, algún tipo de ayuda, o si estamos eh, implicados en algo que creemos que es beneficioso para la educación, lógicamente eh, creeré, querremos que esto crezca. ¿no? Eso sí, habrá procesos que difícilmente vayan a crecer. Si estamos, por ejemplo, prototipando soluciones de movilidad para el cerramiento de calle en el distrito X, a lo mejor esa idea es muy complicada replicarla como proyecto o a lo mejor tenemos que pensar que lo que funciona eh, para los taxis de Madrid no funciona para los taxis de Nueva York o para los taxis del Cairo o para los taxis de Moscú. ¿no? Muchas veces vamos a tener que adaptar, pero lo importante es pensar en qué forma podemos implicar a más gente para que este proyecto eh, pueda crecer. En ese sentido, hay dos modelos claves de escalar y esto, soy informático, viene de ahí. Eh, podemos hablar de escalabilidad vertical o de escalabilidad horizontal. Escalabilidad vertical es eh, tratar de crecer dentro de la misma estructura o dentro del mismo contenedor. Un ejemplo sería la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional Española está en Paseo del Prado o Recoletos, no sé la misma porque justo cambia la calle ahí. Eh, y básicamente el edificio llegó un momento en el que se les quedó pequeño. Dentro de la misma institución tuvieron, un, la, tuvieron que crear unos depósitos en Alcalá de Henares. es decir, la misma institución crece hacia arriba, crece añadiendo más recursos. ¿Vale? podemos encontrar espacios o iniciativas que empiecen en un lugar pequeño y van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta que bueno llegan a un tamaño máximo. Pero como os digo, esto tiene un tamaño máximo. Por más que queramos meter a toda la gente dentro de un mismo tejado o en una misma institución, vamos a llegar a un momento en el que tenemos que crecer de forma horizontal. Esto es, que vamos a tener que crecer añadiendo nuevas réplicas, o añadiendo eh, nuevas sedes, o añadiendo nuevos... nuevos contenedores Vale, voy a poner eh, un ejemplo de esta escalabilidad horizontal cuando imaginémonos si pensamos en las bibliotecas en lugar de tener un edificio mucho mucho más grande o mucho mucho más amplio lo que tenemos son pequeñas bibliotecas de barrio pequeños lugares eh, más cercanos al usuario en el que nos podemos encontrar ¿Vale? entonces ese sería un modelo mucho más horizontal más pequeñito en el que, bueno, pues podemos crecer simplemente añadiendo nodos o grupos. En el ejemplo que comentábamos antes de las charlas TED, el evento de la charla TED grande, a lo mejor tiene 500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas, pero no van a entrar en una charla 100.000 personas en un auditorio o 2 millones de personas. Entonces, lo que se ha hecho ha sido replicar y añadir eh, distintas charlas más pequeñas por el mundo para llegar a más personas y a más público. Si pensamos en escalar, uno de los ejemplos más recientes de algo que ha tenido que escalar a toda velocidad y por pura necesidad ha sido la creación de materiales de protección individual contra la pandemia y básicamente el caso del que voy a hablar es el, el grupo de Coronavirus Maker, un grupo que se lanza en Telegram eh, y que empieza a reunir aficionados de la impresión 3D con la pregunta de ¿podemos construir y podemos crear respiradores? La verdad es que ha habido muchos equipos trabajando en respiradores, en España ha habido más de 50 grupos, pero quizás donde se ha visto mejor eh, el crecimiento eh, ha sido, y la, la escalabilidad, ha sido con el tema de las viseras de protección individual, unas viseras que se colocaban delante de la cara con un Fin transparente para evitar que en el caso de los médicos y en el caso del personal sanitario, pues si un paciente tosía, pues pudiera hacer que, se, que la tos cayera sobre la mascarilla, haciendo, bueno, pues que esa mascarilla fuera en poco tiempo inutilizable, ¿no? Con estas viseras se reducía ese riesgo y se, se podía, cuando no había otros medios, alargar la, alargar la vida útil de los elementos de protección individual. Bien, este grupo que os decía de Maker empezó siendo muy pequeño, un grupo de 25, 20, 30 personas y en una semana, pues básicamente era 15.000. Había 15.000 personas en este grupo con sus impresoras en sus casas confinadas, diciendo, quiero ayudar, cómo puedo ayudar, qué puedo hacer. Y eh, ahí empezó una carrera para imprimir eh, lo más pronto posible, lo, de la forma más descentralizada y con las condiciones un poco más complejas para poder eh, hacer que esas viseras que se estaban imprimiendo en impresoras 3D individuales llegaran a los hospitales, llegaran al personal sanitario, a las residencias, para que la pudieran utilizar lo antes posible. Creo que es un ejemplo muy loable de participación ciudadana, de iniciativa ciudadana, eh, una muestra de, de, de solidaridad voluntaria entre personas en momentos muy complejos y que nos da una idea que aunque hemos visto un montón de modelos, siempre hay espacio para nuevos lugares en los que innovar y en los que crear lo que hace falta con las herramientas que se tienen y hacer llegar a donde hacen falta, como, como sea. Como os decía, escalar es complicado y creo que uno de los eh, una de las claves para poder escalar es tener un modelo que de inicio o que se adapte eh, para poder crecer. Y me gustaría compartir el caso de LabDoo. LabDo es una iniciativa sin ánimo de lucro que lo que busca es llevar portátiles para educación a aquellas personas que lo necesiten de gente que ya no va a utilizar elementos de electrónica como ordenadores, monitores, teclados y pantallas. Es decir, yo tengo un portátil en mi casa que ya no utilizo y en lugar de tirarlo a punto limpio eh, se le voy a donar a esta iniciativa LabDo para que le llegue a la persona que haga falta. Una de las claves del proyecto LabDoo es que se pensó desde un primer momento para ser escalable. ¿Y esto en qué consiste? Cuando yo quiero donar algo al LabDoo, básicamente puedo registrar el dispositivo y pegarle una pegatina. Esa pegatina nos va a permitir seguir la traza de ese PC o de ese portátil desde la persona que lo dona hasta su receptor final. LabDoo lo que hace es que... Tiene una estructura de hubs o de nodos donde yo puedo ir a entregar ese portátil. Ese portátil se va a preparar, se va a sanear, se va a limpiar, digamos, de alguna forma. Y se va a instalar eh, Linux, que es un sistema operativo libre y abierto, con software educativo para poderse instalar, para poderse funcionar y para poder funcionar de forma normal. Una vez que el portátil está listo, lo que se busca es personas que puedan... Eh, Incluso a través de varios saltos, hacer que ese portátil llegue a su destino. En muchos casos, llevándolo en su bolso de mano, en su maleta o donde quiera que sea para intentar reducir al mínimo la huella de carbono. Es decir, ha habido portátiles que a lo mejor han empezado en España, han acabado en Etiopía a, a través de siete viajes y en ninguno de esos viajes simplemente se ha metido el portátil en una caja y se ha mandado a su destino. De esta forma, ¿qué conseguimos? Que el proyecto sea escalable porque no tenemos gastos de transporte o los gastos se asumen a través de voluntarios que lo incluyen en su medio de transporte. Tenemos también unos materiales que son donados y esto permite que el proyecto crezca eh, de una forma muy amplia. Hace nada han lanzado una iniciativa que se llama LabDU Kilómetro Cero porque se han dado cuenta que a veces la persona que necesita el portátil no estaba a 5.000 kilómetros sino que estaba a 500 metros o a 5 minutos andando. Entonces han lanzado esta iniciativa para eh, tratar de reducir eh, la brecha que hay en educación a la hora de poder hacer recursos ya portátiles y, y bueno pues en general a todo lo que serían recursos educativos eh, ahora durante la pandemia. Otra cuestión que tiene que ver con la escalabilidad es... La pro las propias fases en las que nos encontramos con un proyecto. Por lo general vamos a empezar en una idea, vamos a tener un prototipo, pero la pregunta es, si nuestro prototipo funciona y tiene sentido, ¿tiene sentido dejarlo en un prototipo? ¿Tiene sentido que se quede como una idea o tiene sentido dar el siguiente paso y transformarlo en algo que pueda tener bastante más recorrido? Bueno, esa es una pregunta que, a la que seguramente en algún momento os tendréis que enfrentar y, bueno, afortunadamente hay varias soluciones, hay distintas soluciones. Una de las cosas que se suelen hacer y que creo que es una buena práctica de los laboratorios ciudadanos es compartir eh, todo lo que se crea por parte de estos grupos, con licencias abiertas, de tal forma que si uno o dos tres personas de ese grupo quieren llevarlo adelante lo puedan hacer de una forma eh, pues totalmente justa para cualquier persona, es decir que puedan tomar el proyecto en ese punto y desarrollarlo más allá una de las cosas que se puede hacer para, para darle formato a estos materiales eh, es tomar los materiales y liberarlos en forma de toolkit o caja de herramienta, es decir Tomar lo que hemos aprendido y formatearlo de tal forma que cualquier otra persona que lo quiera replicar pueda hacerlo de forma sencilla. Eso sí, os digo que el mero hecho de que exista un toolkit, si no hay nadie que lo impulse, a veces es complicado que se replique o que crezca en otros lugares. ¿no? Hace falta un equipo muy entusiasta para que esto se pueda llevar a cabo en muchos lugares. Otra cosa que también se puede hacer es eh, documentar esta metodología y compartirla, documentar lo que hemos estado haciendo y compartirlo en el repositorio donde tenemos nuestro proyecto o en donde guardemos la información o crear una serie de PDFs para que cualquier otra persona que quiera pueda básicamente eh, ponerse manos a la obra. Otra cosa que también funciona de forma extraordinaria es participar en redes de pares, como veíamos al principio con estos grupos de Internet de las Cosas de Meetup. Cada uno tiene su grupo, cada uno colabora con el resto y de esta forma comparten conocimiento y trabajan de forma distribuida en el mismo proyecto. Para entender este concepto de las redes de pares o en, en redes de distintas escalas, hablábamos antes de escalabilidad horizontal y escalabilidad vertical. Y un modelo que a mí me gusta mucho, que me resulta como muy clarificador, Neil Geisenfeld, el creador y fundador de los Fab Labs inicialmente en MIT, aunque él fundó el del MIT y luego el resto se replicaron y se fueron creando, decía, bueno, resulta que yo aquí en el laboratorio tengo, no sé, 10 millones de euros en material, pero no espero que todos los laboratorios del mundo empiecen con este material. A lo mejor... Puedes empezar con algo mucho más pequeño y de hecho el inventario que recomiendan para esos espacios está en el orden de los 100.000 euros. Pero él dice, bueno, esto es eh, hoy en día, nada quita para que haya laboratorios que quieran luego ser laboratorios de un millón de euros, pero también para que haya laboratorios que no sean de 100.000, sino que sean de 10.000, que sean de 1.500, que sean de 2.000, digamos que tengan menos materiales y que estén más adaptados a una escala. Tendría sentido que en mi barrio o en vuestro barrio, eh, ¡pum! en todos los barrios 20 millones de euros en material que no se sabe si se va a utilizar. Lo interesante es que todos los espacios estén conectados y que yo, desde mi pequeño laboratorio, sepa que si necesito acceder a determinada maquinaria o necesito conectar con gente trabajando en un área, que podamos estar trabajando en red. Así que no penséis que todos los proyectos, por el mero hecho de escalar, tiene simplemente que significar que el equipo fundador llegue así como a 50 mil millones de usuarios muchas veces es una labor colaborativa y es una labor eh, bueno de conexión la última cuestión que quería tratar es que a veces escalar implica hacer lo que se llama un spin-off, como en el caso nuestro, empezamos en Media Lab, estuvimos un tiempo allí, al final acabamos formalizándonos como una asociación sin ánimo de lucro. Si vuestro proyecto va adelante, bueno, puede estar mucho tiempo dentro del laboratorio ciudadano, pero quizás en algún momento... Eh, penséis, oye, eh, queremos esto llevarlo a otro sitio, queremos esto eh, escalar, queremos crecer. Y en ese momento pues tendréis que pensar en qué formatos existen. Ahora mismo eh, en España, en general, a nivel mundial, solemos encontrar las mismas formas. Podéis moveros a un formato de asociación sin ánimo de lucro eh, o a un formato de fundación, que es un formato de también entidad sinónimo de lucro que busca dar continuidad a este proyecto a lo largo del tiempo. Podéis también eh, pensar que a lo mejor os gusta montar una cooperativa en la que trabajáis para dar ese servicio, si estáis dando un servicio. O incluso podéis pensar en montar una empresa y pensar que lo que estáis haciendo pues queréis que sea vuestra forma de ganaros la vida y poderlo replicar, escalar, crecer. Esto ya está en vuestra mano. Lo interesante es eh, pensar dónde estáis aportando, si lo que estáis haciendo eh, puede ayudar a otra gente o a vosotros mismos eh, y dónde queréis, de dónde veis ese proyecto a largo plazo. Y nada más, hasta aquí este vídeo, espero que os resulte interesante y nada, seguimos en contacto aquí en este curso sobre el laboratorio ciudadano.